La ley 4620, eh, dice el objeto de la ley, dice, la presente ley tiene por objeto establecer un régimen tributario especial con carácter transitorio. Sí, porque es transitorio. Exacto, que permita a los contribuyentes declarar, revalorizar y efectuar el pago correspondiente de manera voluntaria y excepcional ante la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, respecto de aquellos bienes o derechos que se especifican en el artículo 4 de esta ley para regularizar sus obligaciones tributarias. Ahí yo entro como ciudadano, doctor, y es el hecho de que si yo no he declarado mis bienes y yo de una manera u otra he creado mis bienes de una manera ilícita, aprovecho esta oportunidad en ese transitorio que me da esta ley y yo puedo ir a la Dirección General de Impuestos, a decir, miren, yo tengo esto, esto, esto. No voy a ser objeto de, de investigación. Aparentemente tú tienes razón, pero hay una cosa. La norma para aplicar esta ley tiene necesariamente que decir que debe velarse por la aplicación de la ley 155, como decía el amigo sí. que nos llamó. La, que ley, la ley de ley lavado. De lavado Mire, y es importante no, okay. decir. Ahora, cuando yo okay, termina para... en la universidad eh, los maestros que son acuciosos te enseñan. Y, y Amado sabe eh, bastante de eso Que la ley no se lee De manera específica el artículo Tú tienes que ir a ver El, el, ¿verdad? Eh, el, los, concepto, el, concepto. el contexto de exacto, la ley exacto. Es decir, tú tienes que ver las leyes que fueron vistas sí. Y tú tienes que ver los considerandos Que ahí es que está la esencia En los considerandos de la ley, es donde está la esencia, que es lo que el legislador busca. Y ahí es donde, donde tenemos que focalizarnos. Yo no le he leído, francamente, no la he y por tanto no voy a opinar al respecto, porque no tengo conocimiento de causa. Cuando la lea, que lea todo lo considerando, que ve el contexto en el cual esa ley fue creada y fue promulgada, entonces podré dar mi opinión. Pero es importante a la gente, no se lleven de cuentos de redes sociales, investiguen y lean eh, la cosa completa. Miren, eh, hay una cosa. Bueno, hay una llamada, pero antes de la llamada, el amigo que está en el teléfono, deme un segundito para explicar esto. ¿Cuál es el alcance? De acuerdo al artículo 2 de la ley 46, el alcance es podrán acogerse a este régimen las personas físicas, jurídicas y, y, y sucesiones indivisas que declaren o revaloricen de manera voluntaria y excepcional con el objeto de regularizar tributariamente o transparentar los bienes o derechos bajo las condiciones que establece la presente ley. El Estado se dio cuenta que hasta que una persona no hace una negociación con un inmueble de los que posee, sí. ese inmueble no entra dentro del sistema de la DGI. Y entonces hay muchísima gente en esas condiciones. Claro. ¿Qué es lo que está buscando esta ley? Esta es una ley fiscalista. Lo que busca esta ley es... ¿eh? recaudación Exacto. Que todo el mundo eh, aproveche y se meta en el sistema para evitar que luego le pongan algún recargo, porque hasta que tú no haces una negociación con la, con la finca que tú tienes, no entra al sistema de la DGI y ellos no saben que tú tienes inmueble y no te cobran impuestos por él. Porque Así. ya el INPI se está cobrando, cobrando no como se cobraba antes. Que, te, que, te, que, que, que, que hacían una masa de tu capital y a partir de esa masa... De cierta cantidad te cobraban impuestos, ahora te cobran individualmente por cada, por cada inmueble, claro, a partir de un valor. Es, es una ley sumamente interesante que se ha confundido. Se ha confundido porque también es una ley que ha sido expuesta en la opinión pública en estos momentos donde la gente está sí, en otras cosas. En momento sí. no era ha, adecuado. Hay, hay muchos ánimos encrespados y se piensa, bueno. Esta gente se van del gobierno y lo que están buscando es limpiarse, es arreglar su cosa... Y, y, y quedar bien con la justicia. ¿Pero quiénes aprobaron eso? Eh, hubo diputados del PRM que votaron a favor de la ley. Es importante saber quién la, quién <risa> la propuso que ver, esa eh, ley. ¿Eh? No, no, como quiera la iban a aprobar. No, perdón, pero como quiera. Espera un momentito. Eh, eh, ellos estuvieran aquí, o no. Escúchame, Julio. porque tienen mayoría. que eso lo está haciendo el gobierno para no, irse y justificar? No, no, no, no, no. ¿Pero está, es que tú estás muy sensible? No, yo, yo, dije, yo te estoy diciendo a ti, vamos a ver cuál es el diputado Yo por esa ley que se ha prestado eh, para eso. Yo eh, no estoy diciendo yo eh. que se prestó para eso. Pues vamos a ver cuál es la persona que la persona que te meten ese saco. Ay también. dios mío, qué muchacho este niño. No, pero no. la verdad es muy bueno tú decir Óyeme, de una ley Juanen, que supuestamente va a beneficiar Juanen, a un grupo cuando tu gente posiblemente Juanen, votaron por eso. Juanes, Juanes, esa gente que tú dices no necesita el PRM. Porque no, pero, son mayorías. no importa, pero no me cambio el tema. El PLD hace lo que quiere en la Cámara de Diputados, Ajá, en la Cámara de quiera, Senado. Si, si hace ley, lo que quiera si hay una ley que tú entiendes que no es correcta, hace lo que quiera. Un que se respete no vota por ella, aunque sea del partido de él. Eso es verdad, eso es verdad. No, entonces no, no vota. ¿qué por ejemplo, que, Farid Raful, vamos a ver si votó por esa ley. ¿Qué es lo que se ha prestado? Que mucha gente la ha mal... pues quedan limpios como que nada había pasado. Eso es lo que se ha interpretado en muchas personas que se han acercado a mí, me han escrito y por eso la preocupación. Yo mismo dije ven acá, pero esta ley está dando facilidad para que eh, todo se arregle, pero ahí entra la ley de lavado, que una ley no puede abolir otra ley. Entonces debe de cumplir ciertos requisitos antes de poder ser aplicada. Y entre Bien. eso está el requisito de la ley de lavado. La ley la ley hace una, una una lista, un listado de los bienes que entran dentro de la ley. Dice, tenencia de moneda nacional o extranjera mediante la declaración de su depósito en una entidad regulada y autorizada para dichos fines. No es que lo tenga guardado en una caja fuerte o una piscina llena de dólares. Exacto. De conformidad con la legislación de la jurisdicción en que se encuentre. O sea, estamos hablando de que también incluye el pues, que puede ser dinero depositado en el extranjero. Sí. Porque es lo que le digo, es fiscalista. Buscando, es ¿Eh? buscando, el... buscando el 2% de, de, del valor de los bienes. Ok. Y a tal efecto deberá aportarse certificación de la entidad depositaria de dicho fondo. Fíjate que cuando te dice que hay que depositar una certificación, indudablemente que ahí entra la ley de lavado. Porque incluso una entidad eh, bancaria extranjera se va a cuidar todavía mucho más que una local de esa situación. Los instrumentos financieros o valores emitidos por cualquier entidad, incluyendo las acciones nominativas, bonos a creencias avaladas en contratos, pagaré o similares, derechos inherentes al carácter de beneficiario del fideicomiso u otros tipos de patrimonios de afectación similar, así como todo tipo de derechos susceptibles de valor económico. Bueno, inmueble siempre que sea aportada la documentación debidamente legalizada según la legislación que corresponde, que acredite la titularidad del bien. Cuatro, bienes muebles situados en el país, incluyendo de manera enunciativa activos categoría 2 y 3, conforme se definen en el Código Tributario. 5. Los contribuyentes podrán corregir sus inventarios que sean correspondientes a partidas de bienes disponibles para la venta o para la producción y lo podrán declarar como nuevos inventarios, siempre que sea aportada la documentación que permita validar su razonable adquisición. Tiene, tiene que estar dentro de razonable adquisición Exactamente. titulado también. Exactamente. Tales como factura, medio de pago, costos unitarios, cantidad, descripción y fecha de vencimiento, la cual servirá de base para su comprobación una vez recibida la solicitud. En ningún caso será aceptado el incremento de inventario de suministro ni de aquellas existen, existencias de bienes disponibles para la venta o para la producción. Que está sacando. Eh, vamos a escuchar una llamada, Amado, okay. para que continúe. Buenos días. Buen día. Buenos días. Se fue, se fue. Parece que se fue. Para la producción, okay. siempre que su fecha de vencimiento, caducidad u obsolescencia no tome lugar en los seis meses siguientes. O sea, que si está dentro de los seis meses no va. Contados a partir de la solicitud de revalorización. Seis. Cualquier tipo de patrimonio, siempre que la revalorización implique una disminución de activos, incluyendo de manera enunciativa cuentas por cobrar o accionistas inmuebles, bienes muebles o inventarios. En este caso que yo compro un bien, un terreno, bienes raíces, uh -huh. y yo voy al tribunal de tierra, hago todos los, los trámites, pago mis impuestos, yo no tengo necesidad de acudir a esa ley. No, imposible. Por ejemplo, yo tengo carro viejo. Sí. Yo colecciono carro viejo. Eh, eh, reliquias, ¿no? Sí. Eh, clásico, como le llaman. Eh, yo pago yo pago un, un impuesto con la placa. Yo no tengo que someterme a esta ley. Ahora, si yo lo tuviera solo de exhibición, por ejemplo, y no lo usara, no pagara placa, entonces sí debería declararlo de acuerdo a esta ley. Claro, igual, por ejemplo, que, que los que no te he registrado. Porque lo que se busca es eso, es organizar. Tenemos de, una llamada. Del, del diría, mi vista... mujer, diría mi mujer cuando yo, dice, cuando yo dije eso, tu colección de <risa> <risa> Tenemos una llamada, vamos a escuchar. Buenos días. Buen día. Buenos días, señores. Sí, buen día. Lo que pasa con la ley o las leyes es que el pueblo no estamos educados en ellas. Exacto. Sí, y es verdad. Se teme que lo que uno vaya al Estado, el Estado no devuelva absolutamente nada o muy poco. Eso es verdad también. Y además se parece mucho la constitución a la Biblia. Con excepción de que la Biblia la lo leen, lo leen mucha gente, pero le da interpretación muy diversa. Así sería por lo menos la constitución en caso de que hubiera interés de difundirla, mm -hmm. Porque nadie apura cuchillo para su propia garganta. Bueno, Daniela. Sí, muchas gracias. A usted, Amado. Gracias, señor. Entonces, esa ley, después que yo hago esa declaración y pago el 2%, ya yo estoy fichado. Claro, porque <risa> ya, eso es lo que busca? Ya, ya, ya yo estoy fichado. Entonces, de ahí en adelante, yo tengo que hacer mis declaraciones anuales en base a lo que ya hice. Exacto. Pero claro, viejo. Es un caramelito para que tú vengas. Es como cuando tú quieres atrapar el ratón. ¿Qué tú sí, haces? Sí, le ¿Le pones un chile de queso, queso? Claro. en la ratonera. O sea que, eh, mira, por ejemplo, ellos incluyen ahí en esa ley las sucesiones indivisas. ¿Tú sabes la cantidad de sucesiones indivisas que hay en este país? Se murió la, la, madre, de la, la, la, la, la madre de la familia. Pero el padre está vivo. Y los hijos también. No van a romper ni se van a poner a pelear con el papá. ¿Qué es lo que hacen? Siguen trabajando normal. Pero ahí hay derechos de los hijos. Que, sí. que, que ya son individuales. Gente que paga impuestos. Y entonces la ley busca eso. Que declaren eso. Para entonces cargarle esos impuestos anuales a esa persona. A esa persona. <ríe> la idea es esa. El asunto es recaudar. Es el queso de la ratonera. <ríe> el asunto es recaudar. Sí, señora. Sí, y ahí señora. entra lo que dice nuestro amigo televidente que nos llamó que el caso de la recaudación y de los impuestos que no siempre en estos gobiernos que tenemos se devuelven. Exactamente. En países desarrollados se devuelven. Sí, cuando tú ves, por ejemplo, que se despilfarra el dinero con una construcción que a, a los seis meses ya está deteriorada. Eh, ¿Cómo se llama? Goteando. Filtrando. Filtrando. filtrando. Óyeme, tú dices, ven acá. Una de las cosas que a mí <coughs> siempre me ha molestado es eso. Claro. Porque durante 15 años yo pagué casi 40 mil pesos al Estado de Impuestos sí, sí, todos sí. los meses. Y sí. eso es mucho dinero para un profesional. Claro, como yo, claro. ¿no? Hay otra llamada. Buenos días. Buen día. Buen día. Buenos Buen día. días. Buenos días. Bueno, no, se, ay, no, se, calla, bueno se Se fue, está se cayendo, que hay algún problema técnico por ahí. bueno, también podría llamarnos a la ya al, Pueden llamar, bueno ya el programa pasó, el programa, sí, ya este programa. son las tres horas que pasan más rápido Dale el palo, para leña dos minutos sí. nos quedan Bueno, eh, la persona que Vamos era al WhatsApp, ¿qué le parece? ¿De no, todas pero maneras... antes de irnos al ah. WhatsApp, decirle a la gente que hoy es día de miércoles de ceniza, sí. que consuman habichuelas con dulce, yo tengo un lugar <ríe> sí. Atención a Leoncio Núñez Habichuelas con dulce, señores ah, no. Es la señora que hace los sí. La... Sí. No pierdan eh, esta tradición Es cultura de que yo siempre, ese me guardan la bisuela con dulce. Eh, así que que me llamen de eh, para es eh, la parte que me corresponde. Exacto, así que ya ustedes saben. Y manden, y manden un chico aquí la nevera, la conserva. Sí, sí. <risa> la con dulce buenísima en el campo. Eh, no, para mañana, mañana hay un programa especial aquí. Hay un programa que es el, hay un panel previo a la rendición de cuentas del presidente, Danilo Medina. Luego veremos el discurso del presidente transmitido directamente desde el Congreso Nacional por Telenor. Y luego vamos a ver un panel mucho más ampliado donde se discutirá los temas que trató el presidente en su discurso. Mañana desde las 8 de la mañana, desde las 8 sí, sí. desde las 8 estaremos aquí con ustedes llevándole ese programa especial preparado para ustedes. Y otra cosa, tendremos un periodista desplazado en la marcha que se va a en eh, en la Plaza de la Bandera. Y también tendremos un periodista emplazado en el Congreso, Congreso Nacional, Nacional para que cubra las incidencias de ese evento. Telenor, al servicio de su gente. Así es.